El Centro de Formación e Investigación Escénica del Palacio de Festivales de Cantabria acoge estos días un laboratorio multidisciplinar que aúna música, artes plásticas y escénicas. Dirigido por cinco artistas con trayectorias y procedencias distintas, pretende potenciar la creatividad de los participantes a través de un hilo conductor, las pasiones. Nos colamos en una de las sesiones de trabajo de este peculiar taller. Sus participantes experimentan hoy, mediante la improvisación, con distintos objetos. Planteamos eh, una investigación o acercarnos un poquito a las pasiones a través de las artes plásticas, escénicas y, y la música. Nosotros aquí a través del, de la fusión de las tres artes y del proceso creativo estamos ¿no? intentando andar un poquito en el beneficio que conlleva tener pasión ¿no? por, las, por las cosas o por la vida. ...junto a Edma imparten este laboratorio de pasiones... ...Paolo y Francisco Latrónica, Juan Joviota y Logan Babri, ...artistas curtidos en la música, la pintura o la actuación. Las pasiones surgió como, como la constante que estaba en nuestras vidas... ...y que, de la que podíamos tirar para hacer algo juntos. ¿no? Entonces empezamos a indagar y a investigar sobre, sobre, sobre las pasiones... ...a lo largo de la historia, los mitos, eh, las, las visiones estéticas de la, de la pasión... ...la pasión como algo necesario dentro del nuevo paradigma de sociedad. La mayoría de los alumnos proceden del mundo del arte, aunque no todos. Es el caso de Sara. Estudia Magisterio y está muy contenta con esta experiencia. Venir aquí tiene que ser atreverse a todo, quitarse la vergüenza, hacer el ridículo es lo mejor. Es todo sobre una, sobre todo, una experiencia que te ayuda... No sé, conectar las diferentes partes de la vida, las diferentes partes de la mente, de tipos de arte, todo, y, y te saca, no sé, algo, te saca algo. <risa> Ese algo del que habla Jessica se concretará en una propuesta artística a modo de performance que realizará en una jornada de puertas abiertas.